Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar eh, de la posibilidad de establecer múltiples filtros de nave, personales de navegación para cada, eh, para cada supervisor, bien sea profesor, bien sea familia. Bueno, eh, vamos a revisar... Eh, vamos a revisar los, el concepto de seguridad aplicada en ficha de colores y luego ya nos vamos a meter en, el, en los filtros personalizados. Eh, si tenemos activada el botón de Internet, el, aquí en la, lista, en la fila de botones de acción, eh, en función del de color que tengan las fichas, se va a aplicar una seguridad u otra. Si las fichas están en color verde, la seguridad que se aplica es el filtro por defecto del colegio, el que hemos creado a nivel de administrador y se aplica a todos los alumnos del colegio. Si las fichas las cambiamos y las ponemos en rojo, eh, podemos hacerlo, ya sabéis, podemos hacerlo discrecionalmente o con estas bolitas podemos dar... A, toda la, a todo el grupo el, el mismo color. Si las fichas están de color rojo, como os decía, eh, lo que se aplica es la seguridad, un filtro de bloqueo, vamos a decir un filtro muy, más restrictivo. En este filtro eh, podemos tener una lista, eh, unas páginas blancas que dejamos acceder, pero el resto de la navegación está bloqueada. Y, y, por último, si ponemos las fichas de color naranja, aquí en las fichas de color naranja, que también lo podemos hacer de forma discrecional o todas a la vez, podemos aplicar un filtro personal. ¿Cuál es el filtro personal? Pues el que desea para una, durante una clase o un, un profesor, un docente o el que desea poner una familia. Pues cuando le, le toca el uso de la herramienta a la familia, la familia puede decidir que quiere poner un filtro personalizado a uno de sus hijos o a diferentes filtros a diferentes eh, eh, hijos. ¿Cómo se hace esto? Pues eh, la, la, lo primero que vamos a hacer es os voy a enseñar cómo se establecen estos filtros personales. Tenemos que ir al menú, en configuración, filtros, elegimos navegación y aquí podemos crear todos los que queramos. Yo me he creado uno que se llama filtro examen. Imaginad que soy un profesor, que voy a hacer un examen y quiero que eh, el filtro que voy a utilizar por defecto de navegación va a ser bloqueo total, es decir, no se puede ir a ninguna página salvo a cuáles. Pues a estas, tres, a estas dos páginas que yo he puesto aquí en lista blanca, que son las únicas que voy a dejar entrar. Vamos a hacer, imaginad, un trabajo sobre algo que viene, un artículo que viene en el periódico, en el diario El País y vamos a utilizar un formulario que yo he creado en este dominio que se llama elexamen.com, ¿de acuerdo? Eh, lo mismo que tengo este filtro, pues podría crear otro, imaginad, vamos a hacer uno de cero, le damos crear nuevo, Ponemos un nombre al filtro, pues que, ¿cómo quiero que se llame el filtro? Pues filtro con acceso a Facebook, por ejemplo. Y eh, lo salvo y entonces ahora le vamos a dar contenido. ¿Qué voy a utilizar? Voy a utilizar el mismo filtro por defecto del centro, o sea, el filtro que tiene el centro en eh, modo eh, cuando la ficha está en verde y lo que voy a hacer es en la lista blanca añadir eh, Facebook para que... Porque ese eh, Facebook en el filtro por defecto está bloqueado porque no es conveniente que los alumnos en clase durante el tiempo escolar estén en metidos en, en Facebook. Pero yo, eh, para una actividad concreta, si soy un profesor o porque les dejo a mi hijo en un momento, con, en un momento determinado acceder a, la, a esta red social, pues lo incluyo en lista permitida. ¿Y cómo se aplica un filtro? Bueno, y así, eh, como habéis visto con esta facilidad, yo puedo crearme todos los filtros que yo quiera. Los filtros que yo puedo aplicar eh, a, las, a, las, a, los diferentes, a las fichas de colores, les puedo aplicar los filtros que han sido creados por mí, estos dos, por ejemplo, o filtros que han sido creados por el administrador. Os voy a enseñar. Eh, cuando yo quiero poner, por ejemplo, a este alumno 1, le voy a poner un filtro. Despliego los filtros que yo tengo aquí accesibles y veis que tengo los dos que yo he creado, filtro de examen y filtro por defecto con acceso a Facebook y luego tengo estos tres filtros que los ha creado el administrador del centro y por, por eso están, se distinguen porque tienen un asterisco a la izquierda. Yo podría aplicar cualquiera de estos que ya ha creado el administrador o el que yo quiera. Imaginad que quiero simplemente aplicarle un filtro de bloqueo a páginas de, para, mayores, para, para mayores de 18 años, pues lo tendría que hacer más que seleccionar el filtro que quiero aplicar y darle al botón. Ya veis que es una cosa absolutamente sencilla y, y, y de muy fácil manejo. Y con esto yo lo que podría hacer es, a cada una de las fichas que yo puedo supervisar, les puedo aplicar un filtro diferente. Yo puedo aplicarle a esta ficha el filtro de examen, ya vais a ver. En este momento tenemos, sí, eh, tengo aplicado. A este alumno le, le he aplicado el filtro de examen. Y, hay, y, este, y el resto de los alumnos, por ejemplo, tienen el filtro por defecto del colegio. ¿Veis? Para esto me sirve el poder eh, el, el crear los filtros de navegación personalizados. Espero que os haya gustado esta, esta novedad, esta novedad que hemos aplicado en, nuestra, en nuestro proyecto. Y, y bueno, nos veremos en, en siguientes sesiones. Muchas gracias por vuestra asistencia.